En este video, porque te quiero contar cómo hacer certificados de google en Coursera en inglés español portugués y muchos otros idiomas y cómo hacerlos gratis Sí, te cuento dos formas de hacerlos gratis y te voy a contar un poco sobre el certificado de mercadeo digital que si eres un ser vivo en este planeta en estos tiempos básicamente no importa lo que hagas te va a servir para tu vida Bienvenido una vez más, yo soy Olga Semoret, mujer cronopio, y te traigo hoy información súper valiosa, información que te prometí en otras redes sociales. Si no me sigues, estoy en Instagram, sobre todo, y aquí en YouTube. También tengo una cuenta de TikTok bastante experimental, pero bueno, dejemos eso para otro video. Hoy te quiero contar, pero primero suscríbete si te gusta este canal, no lo olvides. Te quiero contar cómo. Hice el certificado de Google ofrecido a través de la plataforma Coursera, plataforma Coursera de Mercadeo Digital, y ahora estoy cursando el de Project Management o gestión de proyectos. Te lo cuento paso a paso. Lo primero que te quiero contar es que esta plataforma que te voy a poner acá es Coursera. Es una plataforma que ofrece Cursos como su nombre lo indica, pero lo bueno de esta plataforma, entre sus virtudes, pero te voy a decir solo dos, es puedes hacer los cursos gratuitos, ofrece cursos de instituciones reconocidas como la Universidad de Pensilvania, Harvard, la Universidad de Barcelona y también empresas como Google. Además, esta plataforma, eso sería lo tercero, ofrece cursos en español. Así que mi querida comunidad hispano parlante para, que la para la cual la información de este tipo es bastante restringida. No vamos a hacer una tragedia, pero ustedes saben a lo que me refiero. Aquí tienes disponibilidad de hacerlo en tu idioma. Pero vamos para contarte lo que quieres saber y por qué le diste clic a este video. No te estoy engañando, hay dos formas de obtener tu certificado de Google completamente gratuito. La primera es pidiendo ayuda financiera. Es, por supuesto, abrirte una cuenta en Coursera. Te quiero mostrar un poco cómo puedes hacer acá para ver diferentes cursos. Fíjate que incluso puedes ir a tomar cursos gratis. Vamos a meternos en el primero que nos da para que veas un poco cómo es la movida y te puedes enrolar gratis y aquí está lo de la ayuda financiera y están estos que enroll for free, tú puedes también comprar el curso o puedes hacer el certificado full pero no vas a tener acceso a ciertos materiales de, eh, de este curso entonces esa es la desventaja, lo podemos hacer gratis sí pero no vamos a tener los certificados <coughs> ni vamos a tener todas las ventajas entonces, eh, fíjate que también puedes buscar por, por degree. Ellos ofrecen ahora incluso masters, ofrecen una serie de cosas. Fíjate que esto es en la Universidad de Palermo, un MBA. Es decir, tienes muchísimas cosas aquí de instituciones bastante, bastante reconocidas. Vamos a meternos en este de la Universidad de Palermo para que veas un poco cómo es esto. Sí, y yo quisiera ver que vieras la parte de la inscripción. Entonces vamos a meternos en la inscripción porque esta funciona un poco diferente. Fíjate que aquí ya es una inscripción a un certificado en línea y nos vincula de hecho a la Universidad de Palermo, solo que la universidad usa la, plata la plataforma de Coursera. Explorar puedes encontrar también. Eh, esto es muy chévere porque fíjate que hay muchos cursos también y certificados de crecimiento personal. Incluso hay cursos de inglés que son muy buenos. Fíjate que nos va a mostrar un montón, no, no, no, no, de cosas. Tengo... 117 resultados entre los que están los certificados de Google que son los que te hablo en este video pero mira también IBM ofrece también estos certificados y lo bueno de todo esto es que tú vas a poder aplicar a la ayuda financiera si tienes un caso fuerte entonces fíjate que te dan también el nivel, la duración pero la duración más depende de ti. Y esto que te quería mostrar es que te da también el idioma. Vamos a ver cuántos cursos habría en español. Seleccionamos Spanish. Aplicamos el filtro. Y una vez aplicado el filtro, me van a salir los cursos que están disponibles en español. Son 48, es decir, casi la mitad de los cursos están disponibles en español. Pero ahora vamos a la parte Jugosa de este video. Y es que una vez que tengas tu cuenta, tú lo que vas a hacer acá es buscar Google directo. Y te va a salir todo lo que está relacionado con Google. No solo lo que da Google, sino todo lo relacionado con Google. Entonces tú puedes acá filtrar. ¿Ok? Puedes acá filtrar por ex, eh, español otra vez. Spanish. ¿Dónde está el Spanish? Se me perdió mi idioma. French. ¿Por qué no está en español? Ah, porque tienes que hacer scroll down. De todas formas, yo les voy a dejar un link directo eh, para que ustedes lleguen al curso. Lo pueden buscar en la descripción. Es Google Digital Marketing and E-Commerce. Eh, quiero que vean acá. ¿Ok? Fíjense que a mí me dicen acá, si yo me quiero enrolar, ya yo lo terminé, por eso me sale así, pero es enrolar y aquí te va a salir una fecha de comienzo, que es entre comillas porque los materiales van a estar disponibles, así que tú lo puedes hacer a tu ritmo. Y aquí te dice Financial Aid Available. Esto quiere decir que la ayuda financiera está disponible. Ok. Entonces, fíjate, applications, eh, las aplicaciones pueden tomar 15 días, más o menos eso fue lo que la mía tomó y yo estoy aplicando para esta serie de 7 cursos. Le doy a continuar la aplicación, fíjense que me dice que el curso originalmente cuesta como 50 dólares americanos, que son 61 canadienses, ¿ok? Yo eh, estoy diciendo, ok, eh, fíjense que esto es importante, Nada más podemos tener 10 aplicaciones al momento, ¿okay? Entonces, terminen sus cursos y después vayan a lo que, a lo que sigue, ¿okay? Entonces, bueno, aquí te van a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? En donde tú tienes que, pues, poner tu, tu cuestión razonable. Eh, tienes que decir, bueno, mira, yo quiero esta ayuda, eh, ¿por qué? Porque quiero cambiar de carrera. Hay, hay, hay dos cosas que te aconsejo cuando vayas a pedir esta ayuda. Uno, que digas eso, que tú quieres una oportunidad de cambiar de carrera. También establezcas que tú eres de una, alguna minoría, ya sea la comunidad LGTBQ, eh, latino, mujer, todo este tipo de cosas ayuda. Eh, y pues sé bastante sincero de por qué necesitas esta ayuda y casi casi siempre, mira, yo no he encontrado... Eh, un caso en el que no te la den. Luego que tú llenas tu información, dice siguiente, ¿verdad? Y aquí este va a aparecer. Luego de que tú aplicas a la ayuda financiera, te va a llegar un correo como este y te va a decir, congratulations, you've been approved for financial aid. Eso quiere decir que ya puedes hacer tu curso sin poder de segunda hablar. forma, y <ríe> no es... Apta para cardíacos, es que hagas esta certificación en 7 días, son 7 cursos en 7 días, cada curso cubre material de 3, 4 y 5 semanas, así que es un verdadero maratón, pero yo lo logré, Así que tú también puedes hacerlo. Entonces, la primera forma, pides ayuda financiera justificando todas las cosas que te dije anteriormente y la segunda es que aproveches el trial gratis, el free trial que te ofrece Google a través de Coursera para que obtengas el certificado. Vas a obtener tu certificado digital tal cual hubieras pagado el mes de 50 dólares. Puedes hacerlo si lo haces, te reto a que me lo cuentes aquí y me pongas el link a tu certificado para comprobar que lo que me dices es verdad. Así que bueno, te reto, tú puedes. Yo te voy a poner el link de mi certificado en la descripción para que veas que todo lo que te estoy diciendo es enteramente cierto. Y si no me crees... Quiero hablarte ahora en específico del de certificado de mercadeo digital. Yo soy emprendedora, soy creadora de contenido y yo creía que me las sabía todas hasta que hice, hasta que hice este certificado. Así seas community manager, así hayas hecho mil posgrados en esto, yo creo que este certificado de Google, por ser tan sencillo, recuerda conceptos y los pone sobre todo en una organización y una disposición agradable. Pero más que agradable, es una disposición que te permite hacerte preguntas sobre lo que estás implementando o no y de qué manera en tu propia marca, en las marcas para, para las que trabajes si eres Community Manager, si quieres iniciarte en esto. Entonces, ¿qué te diría yo? Esta certificación es para emprendedores, para gente que tenga marcas personales, para gente que ofrezca servicios, para gente que quiera ser Community Manager... Para las personas que quieran saber de qué se trata esto de ofrecer algo en los medios digitales, cómo se hace el email marketing, cómo podemos hacer anuncios en Google, qué significa anunciar en, en Facebook, por qué todo el mundo me dice que tengo que meterle dinero a publicidad si yo lo... si yo... Si yo no lo, yo, yo no entiendo nada de eso. Bueno, este certificado tiene la virtud de que va de menos a más. Así que si tú estás en el mundo eh, eh, digital involucrado de cualquier manera... Tenlo por seguro que este certificado te va a ayudar a comprender muchísimos conceptos. Yo tengo experiencia en este mundo digital desde muchas aristas y créeme que me puso muchas cosas en orden. Te doy un truco. Yo para aprovechar este certificado lo que hice fue de una implementarlo y como no podía Hacerlo en profundidad porque estaba corriendo contra el tiempo, porque ya te dije que lo hice en siete días, los siete cursos. Te digo que yo lo anotaba, lo ideaba y ya lo tengo todo planificado para hacerlo en el futuro cercano. ¿Qué tipo de cosas vas a aprender? Creo que sobre todo vas a aprender lo técnico como SEO, que es para posicionarte en las búsquedas de tus potenciales clientes, lo cual es importantísimo. Es muy importante que tú manejes tus palabras clave, así como tú como emprendedor seguramente has hecho el ejercicio de ver cuáles son los puntos de dolor de tu posible cliente o de tu cliente potencial, eso se tiene que traducir en palabras clave que puedas poner tanto en tu página web como en tu email marketing, como en tus redes sociales en forma de hashtag, eh, etcétera, etcétera, etcétera, ¿para, qué? para que cuando las personas estén buscando el Google, oh, ¿qué hago con mi vida, querido Google God? Entonces tu cara hermosa salga, hmm, yo tengo la respuesta. Eso quedó medio raro, pero ustedes me entienden. También vas a aprender cosas sencillas o que parecen sencillas como lo importante que es el copy en las distintas redes sociales que tengas. Vas a aprender la importancia también de distinguir el tipo de comunicación y de contenido que va a en cada una de las redes sociales de acuerdo a los servicios y productos que tú estés ofreciendo. Vas a aprender también cosas tan misteriosas como Google Analytics, vas a aprender a usar Google Trends. Aquí descubrí una cantidad de herramientas que yo no tenía ni idea de que existían y yo no sabía que todo eso se podía unir incluso a tu página web que uno cree que la página web no es parte de todas estas redes sociales pero sí lo es entonces hay partes muy técnicas, sí hay partes muy fastidiosas porque tú dices ah ya yo esto lo sé pero lo bueno del de curso precisamente es eso que cubre un abanico desde lo básico hasta lo más complejo Quiero ahora puntualizar los beneficios que como emprendedora encontré o... sí, encontré, porque esa palabra está bien. Encontré haciendo esta certificación. Esta certificación me da el chance de aplicar lo aprendido en diversas tareas. Hice post en Canvas, hice eh, proyectos, es decir, es un trabajo práctico una cosa que me pareció fastidiosa y que casi nadie lo hace es meterse en los foros de discusión depende de tu gusto pero si haces las tareas concienzudamente incluso yo descubrí una herramienta que yo en lo particular no sabía que existía que te permite hacer tu portafolio de carrera en Google en, en solo dos minutos si eres venezolano entendiste esto si no, no importa síguelo ok entonces vas a a aprender haciendo lo cual me parece importantísimo luego como emprendedor vas a tener muchos ajá moments o momentos eureka en donde vas a decir cómo es posible que a mí se me haya pasado hacer esto que era tan obvio en mi marca con razón esta cosa no me funcionó ellos hacen mucho hincapié en conocer tu funnel de venta el famoso funnel el funnel el funnel el funnel pero es interesante cómo utilizan el concepto del funnel de marketing digital para enseñarte todas la, todos los componentes y todos los detalles de cada una de las fases obviamente no todo te va a interesar porque quizás tú no vas a ser un experto en SEO ni vas a manejar las Google Analytics al pelo pero Mantente allí, no te desesperes porque, por ejemplo, vas a poder ver cosas súper básicas que te van a permitir entenderte mejor con tu diseñador, con tu community manager y con tu equipo de trabajo si lo tienes. Y si eres solo prenur, imagínate, le vas a sacar mucho más provecho. Concéntrate te lo aconsejo si lo vas a hacer como yo en tiempo de maratón en las tareas más importantes. Las otras las puedes anotar, puedes copiarlo para hacerlo después, pero concéntrate en las actividades importantes. Y por último, me parece que tiene mucho material que puedes reutilizar hay mucho material que generas en las tareas que haces y mucho material que generas tú como ejercicio que puedes reutilizar en tu propia marca entonces es importante que cada vez que vayas viendo esto yo lo que te aconsejo y te lo acabo de decir hace unos minutos en este video es que pongas la mente en tu emprendimiento y en lo que tú haces tu certificación digital, también vas preguntándole a ese emprendimiento, a esa marca personal, a ese producto, a ese servicio, cómo le está yendo contrastado con estos conceptos. Y ahí me parece que la cosa es maravillosa. Sorpresas que me encontré en este certificado de google te voy a dejar aquí las herramientas que me parecieron fantabulosas, maravillosas magnifique de eh, que encontré aquí por por azar pues digamos por casualidad por carambola encontré una herramienta que es la que te voy a dejar aquí Esta es la herramienta que me sorprendió más del curso y es interview warm up es una manera para practicar entrevistas en distintos roles ofrecida por Google. ¿Qué te parece esta herramienta? Vamos a darle a Start practicing. A ver qué pasa. Bueno, yo quiero irme a, a e-commerce, ¿right? Ok, answer five interview questions. Start. Ok, te pido usar el micrófono aloud. Ok. Hola. Uh, let's practice an interview for e-commerce. Okay. What do you enjoy about marketing analytics? Bueno, me parece que me parece que es mucho todo esto. De verdad, yo lo que quiero es decirle a Google, Google, Google, contratame, Google. Okay, thank you. <risa> no sé cómo va a traducir eso pero bueno, creo que es suficiente ya para entender cómo funciona la cosa La otra sorpresa agradable que quiero volver a mencionar es que me di cuenta que había muchos conceptos que yo había de alguna manera sobreentendido y que yo tenía un rechazo natural hacia lo que es el mercadeo digital pero ahora lo estoy viendo algo como más de aclarar el servicio, aclarar el mensaje sobre el servicio que presto, ser más inteligente a la hora de llevar a mis potenciales clientes de la mano por mis procesos. Tenemos que ser claros y creo que este certificado, aún cuando dije, no, yo nunca voy a hacer nada de marcado digital, yo, yo odio todo, me mordí la lengua, como buena cristiana, me mordí la lengua y dije, no, yo tengo también que ver de qué se trata esto y este certificado me permitió abrir esa puerta así que te lo recomiendo querido Cronopio espero que este video te haya sido de utilidad espero que si haces el certificado me cuentes te voy a dejar mi link de afiliado a Coursera por favor úsalo para que entres a la plataforma directo a la certificación de la que te hablo en este video yo no recibo dinero a menos que tú compres y yo te estoy aconsejando que lo hagas gratis pero así la plataforma ve que yo también les estoy enviando tráfico y eso es bueno para mí gracias por llegar a este punto recuerda que soy mujer cronopio que quiero que te suscribas a este canal y le des like si te gustó y te pareció buena la información que encontraste en este vídeo también te quiero pedir algo porque es el momento de pedir sabes esto tiene un algoritmo también es el momento de hacer las peticiones la petición es que si tú sabes que hay alguien que está luchando por cambiar de carrera eh, que está emigrando a un nuevo país aconsejale esto, mándale este video por favor para que lo vea dile que me puede escribir a través de las redes sociales para ayudarlo porque es muy interesante tener este tipo de cosas en tu currículum y la mayoría de las personas que entrevistan en esta certificación, lo cual también me pareció muy interesante son personas que trabajaban en la construcción, que trabajaban como eh, en, en la restauración, como mesoneros, como anfitriones, etcétera, etcétera, etcétera así que tú no sabes qué habilidades puedes tener de tu vida eh, que antes de emigrar, antes de querer cambiar de carrera y este certificado te va a abrir puertas y te va a, a, digamos, dar cosas en el currículum que los empleadores en países como Estados Unidos y como Canadá, por ejemplo, pueden ver y vas a tener conocimiento, pero ya, ya me callo, ustedes saben que yo me encadeno. Así que gracias por estar aquí, gracias por ver este video, gracias por pertenecer a esta comunidad, espero que esto te sea útil. Bye.